Bueno, mis amigos, eh, ya está con nosotros... Qué pena lo que pasó en en Francia, sí, en París. Ya está con nosotros el, el precandidato Rafael Alcángel, precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, con quien vamos a conversar acerca de su propuesta, acerca de sus proyectos, acerca de la visión que tiene como precandidato a diputado, <risa> de cuál debe ser el, la responsabilidad de un legislador de una provincia. Buenos días, Arcángel. Buenos días. Placer, placer verte. Igual, igual, eh, buenos días mucho Estamos, que no te veía. Tenemos una excelente. llamadita. Qué bueno. tenemos eh. una llamada con el perdón tuyo, Arcángel. Vamos a, a escuchar al amigo que está en el teléfono. Buenos días. Buenos días, San Francisco de Macorís Buenos días. Buenos días. Buenos días. y pujosa eh, pulmón económico, social, político de la región noreste. Buenos días a ustedes, los panelistas y de manera especial a ese señor que está ahí, Arcángel, quien será el próximo diputado de la bueno, República. Bueno, te empezó pues gracias, gracias, aquí eh, eh, en el programa. Gracias. Así es que estoy llamando a la gente de San Francisco de Macorís y básicamente a la provincia de Duarte en sentido general, que San Francisco de Macorís necesita una profilación, necesita un instrumento de lucha con carácter, autoridad y que sepan realmente que qué poderes <ríe> Porque San Francisco de Macorís realmente en los últimos años como que ha bajado eh, su, su background. Pero ahí tienen una persona que lo puede dar todo, una persona sana, de buenos sentimientos. O San Rafael Arcángel es una persona probado, es mi amigo y es un amigo de todo. Y eso se es, lo digo para que sepan bien a la hora de elegir Hoy básicamente San Francisco de Macorís. En los últimos años está no está a la ahí, altura de lo que es apretante y pujosa eh, ciudad, ese granero de hombres y mujeres de bien, de trabajo. Que bueno, tienen como gracias feta, por tu llamada, muy amable. La... Muchas gracias, muchas, muchas gracias. gracias. Gracias, mi hermano. Bueno, Don Arcángel, cuéntenos. Bueno. ¿Por qué diputado, por qué Arcángel quiere llegar a las cámaras legislativas, a la Cámara de Diputados? Buenos días, buenos días Buenas a días, este claro. equipo. Bueno, eh, como ustedes sabrán, nosotros tenemos ya alrededor de 40 años de militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero tú no te ves tan viejo. ¿no? Bueno, pero es así, <risa> comenzamos muy joven. Y bueno, el que está en carrera política, tiene proyectos, nosotros hemos sido un dirigente que siempre hemos estado ligado al pueblo, o sea, no nos hemos quedado solamente en el trabajo político meramente, sino que hemos estado muy ligados a los grupos sociales, a las comunidades, y entendemos que esta provincia necesita una representación más auténtica en el Congreso. O sea, nosotros sabemos que esta región, y especialmente nuestra provincia de Duarte, ha tenido legisladores que han aportado, han hecho grandes aportes al desarrollo de la provincia. Sin embargo... En los últimos tiempos creemos que hay, que hay que llevar nuevas propuestas. Nosotros sabemos que hay muchos males que afectan no solamente a la sociedad duartiana, sino a toda la República Dominicana. Y entonces tenemos muchas ideas que queremos llevarla a un espacio como es el Congreso para servir no solamente ya a la provincia, sino al país completo. Cuando usted dice que no tenemos, o, o que no ha habido una representación auténtica, ¿usted se refiere a que no, a que no han sido de acá? Que, o sea, ¿a qué se, se refiere no, en ese sentido? Sí, si me refiero a que tenemos congresistas que van, han estado en el Congreso por cuatro años, otro por más de cuatro años, y que uno no lo ve, uno no lo siente. O sea, no hacen propuestas. Eh, poca propuesta hemos visto que han surgido, nacido de... ...de los congresistas que tenemos en la provincia de Duarte representándonos. Por eso yo digo que eh, han pasado prácticamente desapercibidos muchos de ellos. ¿Reside alcalde aquí en San Francisco de Macorís y qué propuesta tiene para la provincia y la región? Yo resido en Castillo, el municipio de Castillo, aunque tengo ya desde 2012... ...trabajando aquí en San Francisco de Macorís, trabajo en una institución pública... Y tenemos propuestas. Fíjate, nosotros tenemos un plan. Nosotros, ya le decía, que nosotros estamos muy vinculados a los grupos sociales. Y la, la idea que tenemos es, a través de esos grupos sociales, inmediatamente lleguemos al Congreso, empezar a trabajar con esos grupos para que las propuestas que nosotros vamos a llevar al Congreso surjan de esas comunidades, de esos grupos representativos de cada una de las comunidades. De, nosotros, de modo que nosotros pretendemos convertirnos en un legislador eh, que represente realmente a esa comunidad y ser el vocero de esos grupos. De ahí surgirán las demandas eh, sociales y las propuesta que hay que llevar al Congreso de esos grupos que nosotros vamos a representar. ¿Tiene alguna carpeta de, de, de propuesta, digamos, de problemas que tú entiendes que se pueden enfrentar a través de la legislatura? Bueno, en realidad sí, tenemos eh, propuestas, por ejemplo en términos de lo que es la, la producción agrícola ustedes saben que eh, especialmente mi municipio, el municipio de Castillo es un municipio, bueno está declarado que produce el mejor cacao del mundo, no sé si ustedes tenían sí, ese sí, dato sí, importante sí, claro, que, claro. que se sepa por tanto nosotros pretendemos eh, hacer eh, propuestas de modo que en el municipio de Castillo y, y en San Francisco de Macorís que también produce mucho cacao nosotros llevamos una propuesta para que ese, ese producto que es de lo que vive la mayoría de los franco-macorizanos y, y castillenses, pues se, se, se pueda industrializar en, en, la misma, en el mismo municipio. Por ejemplo, en Castillo no tenemos fuente de trabajo. Y nosotros creemos que si creamos una industria eh, donde nosotros podamos eh, procesar el cacao... Entonces, ahí vamos a generar, no solamente que los productores van a, a, a producir, a tener mayores beneficios, sino que también vamos a crear fuentes de empleo para los jóvenes que en esa zona de la provincia, pues, no tienen fuente de trabajo. Entonces, eh, que acá, ahí vamos. entiendo que usted está hablando en términos de ley, de crear una ley o un incentivo o algo, sí. ¿no? No, no, porque sí, me sí. quedé un de, poco... De, de eso se porque trata. Porque cuando o sea, habla de la inversión o de la creación, me, me transporté a la presidencia o a, o a quien sí. debe de ejecutar pero cuando hablamos de ley en específico entiende usted que el ordenamiento jurídico del país debe tener una visión hacia Castillo y San Francisco ¿Es lo que... sí pa, en términos de lo que es el desarrollo de la agroindustria tiene que haber un marco legal porque si lo seguimos dejando a que cuando alguien se le ocurra hacer una inversión. Creo que el Estado tiene que tener a, algo establecido co, como una ley para que estos pueblos que tienen esas producciones tan específicas como es el arroz, como es el cacao, pues haya un marco legal que reglamente eso y que, y que pueda haber seguridad de que del, del presupuesto de la nación se vaya a invertir una parte en el desarrollo de, de, de esos productos. ¿Cuál es vale. su actitud frente a las actuaciones que durante tantos años han sido criticadas por la sociedad civil de la República Dominicana con relación a las prebendas que se otorgan los diputados para la Conduce, para la Madre, para hacer rolo, mochila. para hacer la cosa, para dar mochila como la de Lucía Medina. ¿Qué haría tú como diferencia con relación a eso? Mira, yo pienso que los la parte social, la inversión social del gobierno debe estar centralizado ¿Tú que la Cámara de Diputados sí, no tiene, ese no es el rol de, okay. de, de la Cámara de Diputados y hay inclusive muchas instituciones del Estado que lo hacen, que no deben hacerlo o sea, hay una institución, hay un gabinete social que es que maneja esa parte yo no, no comparto de ninguna manera que los diputados estén bueno, lo que le llaman el barrilito y que estén comprando caja de muertos que estén comprando, dando habichuelas con dulce, esa no es la función de un legislador, un libro, no, no, yo estoy dispuesto a hacerlo claro okay. que sí, porque no lo comparto o sea, okay. creo que un legislador tiene otras funciones que no es esa o sea, para eso hay instituciones muy específicas en el estado para hacer ese tipo de cosas a un legislador no le luce estar comprando una caja de muertos, esa no es la función Arcángel, eh eh, muchos han ha hablado del interés de algunos sectores De que en República Dominicana haya división de poderes ciertamente Cuando hablamos del poder judicial Hablar de la procuraduría Hablar de que un procurador es elegido por el presidente de la república ¿Qué posición usted asume al, respect al respecto? ¿Usted cree eh, que podría ser posible o abogaría Porque esto suceda? Nadie habla de eso, ningún precandidato pero es un, tema, es un tema que se discute mucho en este momento y, y siempre ha sido así, ha sido Más cuestionada la independencia de, de, de los poderes, especialmente lo que tiene que ver con el Ministerio Público y yo pienso que sí, yo pienso que para que el Ministerio Público, y estamos aquí con un experto eh, al lado, eh, juegue mejor papel, tiene que tener mayor independencia, o sea, debe, debe cambiarse esa situación, o sea, mientras el Ministerio Público esté siendo, Escogido, señalado Que hay que reconocer que eso ha cambiado mucho sí, sí, sí. Ya el Procurador General de la República Y seis, y seis eh, procuradores Adjuntos, lo elige el Presidente Todo el resto de la entidad Lo elige un sistema de carrera Exactamente que, o sea, que se realiza a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público Claro que sí, o sea que vamos avanzando Eso hay que reconocerlo. Sí, sí, reconocer sí, claro, claro. Años atrás eso no era así De modo, Pero tiene que llegar el momento Y yo abogaría por eso para que de manera total, incluyendo al Procurador General de la República, sea escogido por un organismo más, eh, del cual ya está establecido y que no sea por el Poder Ejecutivo, porque mientras sea escogido por el Poder Ejecutivo, no es verdad que habrá total independencia. ¿Usted A, entiende alcalde. que no hay... Eh, adelante. No, solo. no, no, no, por favor. Eh, si como usted dice que no hay independencia, por, por lo lógico del caso, eh, ¿usted entiende que entonces nosotros tenemos una justicia ineficiente? Quizá ineficiente no es el término, porque hay que decir que eh, este Ministerio Público, no solamente eh, a nivel de, de lo que es la Procuraduría General, sino eh, a nivel de, de lo que son los procuradores en la provincia, se ha demostrado. Aquí se han llevado muchos casos importantes y han sido bien llevados por el Ministerio Público. De modo que no puedo decir que es un Ministerio Público ineficiente, pero con relación a la independencia definitivamente, tendremos que llegar y, y, y pienso que para allá vamos, pienso que vamos avanzando. Okay. Y eh, eh, llegará el momento en el que será totalmente independiente. Arcángel, ejemplo. ya como legislador, sentado en su silla, puede ser la número 76. Que ya eso es muy pronto. Sí, sí, <risa> sí. Y que le llegue allí un proyecto de préstamo en bono soberano o un proyecto de una compañía cuestionada pero que es una línea del partido, ¿qué haría Arcángel como legislador? Bueno, hay que yo pienso que en los últimos años hemos tenido casos que dan pena, o sea, ¿no? tú oyes que hay proyectos que se han aprobado sin leerlo eh, inclusive, fíjate lo que ha pasado en, en, con el caso de, de Odebrecht, donde ya han habido legisladores que han sido eh, bueno, involucrado. Eh. Yo, yo pienso que en mi caso yo tendría mucho cuidado, mucho cuidado, porque hasta ahora, a la edad que tengo, soy un hombre que goza de cierto prestigio moral en esta provincia. Y yo pienso ya, sentado, como tú dices, en mi curul, pues me manejaré con todo el cuidado, con toda la prudencia, a pesar de que uno obedece mm. siempre a una línea política, eh, claro. eso es indudable pero sí, siempre pondré por encima de la línea política mi prestigio moral, personal y de Mire, mi eso es peligroso porque lo tildan de traidor después. <risa> bueno. Pero ah, trate de manejarse así. Si eh, lo hace, le voy a tomar la palabra. Una cosa, vamos a entrar en materia política porque usted está a horas de ser evaluado por una militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Viendo cómo se ha desarrollado una internas nunca antes vista nunca antes los montos empleados para este proceso se había visto en el país y con las diferencias que ya muy marcadas usted como candidato que no es a la presidencia sino a la diputación donde los pueblos somos los que tenemos que, que votar ¿Usted no cuenta con los votos del otro sector? Claro que sí, claro que sí, y con mucho, déjame decirte, porque yo he sido un dirigente político que me he llevado bien siempre con todos los compañeros la Pero del cuando eh, votan, cuando promueve al presidencial y usted también teniéndose que, que vender, no sé cómo... Se sí, eso eso en se en maneja, mira, y tenemos muchos dirigentes del grupo de, de, de Leonel Fernández, de ese equipo sí. que está apoyándolo a nosotros, pero mucho en, en todas las comunidades porque nosotros nos manejamos con mucha prudencia ya. en ese sentido, o sea yo tengo compañeros que me están dirigiendo dirigentes que están con precandidato alcalde que no son con el cual yo quizá esté, igual con el candidato presidencial, sin embargo en eso yo no tengo dificultad, porque todo el mundo conoce mi historia en el PLD y todo el mundo sabe que es el que salga electo el domingo, el candidato presidencial que el PLD escoja, yo estaré en primera línea. Yo siempre he sido el jefe de campaña de Leonel Fernández, en Castillo, por ejemplo, cuando yo he estado siempre con el presidente Danilo Medina. De modo que inmediatamente salga escogido, sea Gonzalo Castillo o sea Leonel Fernández, yo estaré en primera línea, y ellos lo saben. Por eso la mayoría me apoyan. Bueno, yo creo que, que el, candidat, la, la, el la candidatura en los otros niveles se ve un tanto parca, es decir, eh, porque lo de arriba ha copado la atención nacional. Se y corre. esto cierre. Y no siente usted que hay una división ya definida y con la cual usted no podría contar con esos votos, porque veo que se están maltratando, diría yo. Una división definida, o sea, dentro del PLD. Dentro del PLD. Okay. Mira, de esa división se ha hablado Se ha hablado siempre de que el PLD está dividido Sin embargo, cada vez que se presenta El momento en que hay que tomar una decisión Se ponen de acuerdo O sea, se ha ido demostrando De modo que yo no le temo Esa parte de la división eh, es, es decir, un, que ya se está trabajando el tema de reunificación Hasta el domingo no O sea, no <risa> es posible o sea, Hasta el domingo <risa> no, es, no hay manera no preguntando No, yo no, saber. definitivamente o sea, Porque como Amado eh, dijo es un tanto un tanto improbable la eh, una de, decir sí. qué va a pasar sí, a yo le puedo decir que Pero va una a una situación a que mismo. no se puede que no sí, se sí, puede sí, sí. sin hacer embargo pronóstico no. esa es <risa> la palabra sí sin embargo todo indica y por las encuestas que nosotros manejamos es que Gonzalo Castillo va a ganar ampliamente déjame decirle o sea ni siquiera habrá una diferencia de 5 o 6 puntos será mucho mayor de ahí nosotros creemos que la diferencia va a pasar de lo cómo que... Se, cómo se puede querer algo que no existió ni siquiera cuando tú hacías militancia en los orígenes? Y de la noche a la mañana, una persona de siete años desconocido no, eh, es presidente eh, puede ser presidente un, de un país. Un candidato que tiene hasta poca visión de lo que... De lo y que si es lo el, dejas el el hablar, no, editor, sabe no sabe cómo eso. abordar, incluso, y me excusa la crítica... No. Con lo que he visto hoy. Estamos para eso. Hoy. Tú tienes más conocimiento del Estado que Gonzalo. Bueno, bueno, bueno. Mira, realmente Gonzalo Castillo lo conocemos como el gran trabajador en el Ministerio de Obras Públicas. Cualquiera es con ese presupuesto. Esa es la verdad. O sea, ese, eso es lo que se le conoce. Sin embargo. Hay que reconocer también que se ha convertido en un fenómeno político Lo han convertido o sea, eh, Dos meses sí. eh, No, no, bueno, por esfuerzo que nosotros hagamos Si él no tuviera condiciones No hay manera de Arcángel, decirle. su proyecto, discúlpeme amigo, que le interrumpa no hay la forma número de, de que en dos meses tú convierta A una persona en un, en un líder No hay forma Arcángel. Y eso tú lo sabes porque eres un militante De hace muchos años Igual que yo, sí, que sí, estoy verdad. desde el 77 en el PLD. Sí, sí, yo, yo, sí, sí, es decir, sí, sí. como que yo venga aquí a decir, a de conocer que Amado no. o que Arcángel eh, fuimos hasta vecinos. Sí, sí, así, así, sí, así. Haga es. Es una sí. pregunta distinta. Sí, eh, sí no, no porque, eh, para que él aproveche de su participación acá. Eh, pues su proyecto, su precandidatura para este domingo, número sí. de boleta un mensaje a la gente de Castillo, a toda la región que es la, la tuya perfectamente, yo estaré en la número 3 eh, nosotros hemos construido este proyecto en la provincia completa no solamente en Castillo de Senoví porque esto ahora igual que una senaduría te lo saben, sí, completa. completa nosotros estamos trabajando así es, trabajando de Senoví hasta el Bajo Junal los tenemos, votos son tuyos así es, tenemos la, la, la la ventaja de que tenemos estructura en todos los municipios, toda la vida trabajando en esa parte de la provincia, y tenemos ocho meses metidos aquí en San Francisco de Macorís. La de jefe de campaña te ha ayudado para sí, eso. Sí, definitivamente, este de modo que nosotros. Boleta número 3 ¿y usted. Boleta número tres, seremos el diputado más votado de la provincia, Francis. Eso puede pues estar esperamos. Seguro y Carolina. Y... <risa> Muy bueno. esperamos que venga entonces eh, luego de ser electo. Aquí estaremos. Mis Adiós. amigos, este era ese don Rafael Alcánger él es un precandidato a diputado por la provincia Duarte. Ya ustedes saben, la casilla 3 es Mira la, la juventud que... ahí, amado. Muy bien representado. Sí, sí, así claro. mismo es. Sí. Mi no, debe de, de ser. No, pero muy Arcángel bien. es un tipo inteligente, busca mujeres ¿Cómo? y buena moza. Sí, <risa> sí. así es. Bueno, te auguramos éxito, Arcángel. Gracias, gracias por acompañarnos en este, esta breve entrevista.